Bienvenidos, mi nombre es Luis Alberto Cuencamacas, docente de la UTPL. En esta semana abordaremos el tema de las funciones que son de gran utilidad a la hora de resolver problemas de la vida diaria, problemas de finanzas, economía, estadística, ingeniería, medicina, química, física, entre otros, en sí de cualquier área donde se debe relacionar variables. En la vida diaria, siempre estamos usando funciones. Por ejemplo, cuando tomo un taxi y el valor que debo pagar después de llegar a mi destino. Las funciones tienen distintas representaciones y una de ellas es la gráfica, por medio del plano cartesiano, en el cual se representa la correspondencia entre los valores analizados. Por ejemplo, para el caso del valor a pagar del taxi, tendríamos en el eje X el tiempo transcurrido y en el eje Y el valor a pagar. Con el estudio de las funciones, usted aprenderá las nociones básicas del sistema de coordenadas, el cual permite denotar una forma de representar a las funciones. Asimismo, se revisarán algunos elementos fundamentales que están presentes en las funciones y los distintos tipos de funciones como lineales, exponenciales e inversas. Funciones lineales las cuales permiten determinar la apreciación o depreciación de ciertos bienes, la proyección de ventas, entre otros. Luego, otro tipo de funciones a estudiar son las exponenciales, las cuales se usan para expresar matemáticamente crecimientos o decrecimientos poblacionales, colonias microbiológicas, asimismo en el ámbito financiero se emplean para el cálculo de intereses. Por otra parte tenemos las funciones inversas que a menudo en la vida cotidiana se las usa, por ejemplo cuando se quiere transformar las temperaturas de grados Celsius a Fahrenheit y viceversa. Es conocido que la función para grados Celsius se utiliza como entrada de la temperatura en grados Fahrenheit. Pues bien, aquí se tiene un ejemplo de función inversa, ya que una temperatura en grados Celsius es la temperatura inversa de grados Fahrenheit. Y viceversa. Es decir, que para obtener la inversa, lo que se realiza es despejar la variable independiente en función de la variable dependiente. Luego de abordar esta temática, podrá tener claro el tema de las funciones, partiendo de la conceptualización y representación de los diferentes elementos presentes en las funciones como rango, dominio, variable así como las operaciones que se realizan con las mismas. De esta forma, estará en la capacidad de modelar problemas aplicando los distintos tipos de funciones y las diferentes operaciones que se pueden realizar con las mismas. Hasta pronto.